ha habido mucha gente que ha dedicado su vida al trabajo comunitario, al servicio, al servicio de los demás. Y durante tiempos y en etapas diferentes han habido nombres que significaron en su momento lucha, lucha y enfrentamiento con la autoridad buscando mejoría para sus congéneres. Yo pienso que en los últimos años, eh, digamos en los últimos 30 años, más o menos, aquí hay dos nombres que para mí son clave en ese sentido, que son Ramón Rodríguez Momón y José Aramis. Y precisamente José Aramis está con nosotros. Para mí, uno de los dirigentes comunitarios de más raigambre que hay en, en esta zona, en esta ciudad, de, de mejor historia, de, de más desprendimiento y de más transparencia en su trabajo. No estuvimos siempre de acuerdo, pero siempre lo he respetado y lo he admirado. Me adhiero, me adhiero a todas tu, tus palabras frente a Aramis, nuestro vecino, y que Así ya había es. advertido un con, vecino inigualable. Con José Aramis vamos a tratar el tema de las necesidades de San Francisco de Macorís frente a la actividad de las autoridades locales. Buenos días, buenos días. Aramis, ¿cómo tú estás? Buenos, buenos días, días, buenos días, bien días bien mis hermanos. ¿Cómo sí. te sientes? Muy bien, muy Pla bien. Un placer tenerte acá. Como Gracias siempre. por ese preámbulo tan <risa> motivador. Usted sabe que yo a usted le tengo respeto, cariño. Sí, Nunca sí, está, sí. No estuvimos siempre de acuerdo porque, por una serie de cuestiones, de ideas y pensamientos, pero siempre te he respetado y te he admirado. Así es que eso... No hay ni que dar la gracia, eso es una obligación de una igual, persona consciente. Igual, igual. igual. <ríe> ¿Cómo no? Adelante, José Arami. Arami, ¿tu consideración respecto a las autoridades locales y lo que aspira o ha aspirado siempre ver en tu pueblo? Mira, hay una, una radiografía. Sí. Yo digo en breve tiempo de lo que ha sido y será el gobierno municipal. Bien. Digo esto porque ya ha transcurrido el tiempo suficiente para que por lo menos pudiéramos estar haciendo una evaluación positiva de la gestión municipal que encabeza Siquio NG de la Rosa. Yo me atrevería a asegurar que ni el alcalde ni los concejales tienen la suficiente voluntad política para enfrentar lo que son las necesidades, las aspiraciones y más que eso, lo que son las ofertas electorales vigentes que le hicieron al municipio de San Francisco de Macorís. Y observo que en el estado anímico del alcalde no está la garantía de asumir el rol que demanda la sociedad franco-procriciana en este momento. Y cuando hablo de este momento, es por la complejidad que hay que encarar en una sociedad todos los días en desintegración ético-moral. Un gobierno municipal no se puede limitar a la recogida de, de desechos sólidos. Un gobierno municipal tiene lo que tú conoces más que nosotros, Frank, eh, Francis, un departamento que tiene que ver con la cultura de nuestro pueblo, que tiene que ver con la parte social, sí. que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con la infraestructura que contribuyan al bienestar general. Así es de la colectividad. Así es. En ese sentido, nosotros no vemos ni de la sala capitular, ni del alcalde municipal, eh, una expresión de, con, de la conciencia sobre esos aspectos que nosotros estamos tocando. Lo de menos es, señores, que ustedes transitan por las comunidades de San Francisco de Macorís y son tierras de nadie. Los espacios públicos están abandonados. Sí. Y en la no, la, la, la, las horas nocturnas son albergue de antisociales, de perros y gatos. No es que no se puedan proteger los animales, claro. pero son deben tener distintas. su lugar. Claro. En ese sentido, nosotros no esperamos nada de esta gestión municipal, pero sí nos preocupa que la gente todavía a esta altura de juego no ha, no ha aprendido a elegir. Eso es, hay un, eso hay es eso lo más doloroso. preocupante. Es más preocupante. Y Aramis. eso se refleja no solamente en el aspecto municipal, sino en Exacto. el aspecto nacional. Sí, y prueba eso. de ello es, mira lo que está pasando con los senadores y el barrilito y algunos eh, funcionarios, que aunque no, es del gobierno, son cosas persona. que nos, nos esperan del cambio. Una preguntita Francis Aramis. A propósito del encargado del Departamento de Obras Públicas que teníamos acá, y él ofrecía un sinnúmero de informaciones de levantamientos, trabajos que se están realizando, citaba algún parque, algunas zonas. ¿Qué opinión le merece al respecto? Me parece usted lo escuchó, ya estaba aquí. Usted como representante de las comunidades. Yo le pregunté a Francis, creo que a Amado también, uh -huh que si ustedes grababan este programa. Sí, sí, claro. Sí, claro. Con sí, eso sí. lo dije todo. Sí. Entonces ya. hay que hacer una evaluación dentro de un par de meses para que ustedes vean la patinadera sí. que va a haber para la, la realización de esas obras. No hay voluntad política. Y mira, es importante sí. observar lo que es el comportamiento del gobierno central. Es una, yo diría que es un comportamiento lineal, es un comportamiento lineal. A mí me parece que el gobierno, eh, a pesar de los esfuerzos para enfrentar la, el efecto de la pandemia, pero el gobierno central no ha conectado con la, con la sociedad dominicana. O sea, los problemas neurálgicos de la sociedad dominicana, eh, el gobierno no lo ha interpretado en la dimensión que debe interpretarlo. Primero, la protección de la ciudadanía, la política en que ellos se orientan para la seguridad ciudadana, ustedes seguro ya han ido eh, haciendo su valoración en términos de los efectos o de los resultados, mejor dicho, por tenemos ahí hay que medirlo. Problema. Grave eh, problema tenemos en el pienso país. Pienso que a diario episodios que uno no se lo imaginaba que aquí en nuestro país Íbamos a lidiar con ello. Y aquí la sociedad está poniendo las víctimas. Yo pienso que, yo pienso que el gobierno se ha limitado a, a enfrentar el efecto. Porque cuando los problemas son estructurales, las medidas deben ser integrales para contrarrestar las causas, no el efecto. En ese sentido, eh, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, con la selección de cuatro barrios, ninguno de nosotros conocemos que se hiciera un estudio del entorno. No, nada. Para entonces tomarlo los No tenemos lo conocimiento. No, no tenemos conocimiento. Claro, entonces, siguen insistiendo en que es el efecto, es apresando, es persiguiendo. Sometiendo. Es sometiendo. Sacando no. de las calles a, a, a antisociales, que lo que hacen claro. es daño. Hay que golpear las causas, de lo contrario lo vamos a seguir por el mismo camino y peor. Eh, nos parece entonces que lo que el gobierno, el intento del gobierno de introducir en este momento una reforma fiscal fue una manera de, de observar el comportamiento de resistencia de la población dominicana, porque en este momento lo que se impone es que el gobierno tome medidas como aquellas que van orientadas a que paguen lo que más tienen, vamos a agravar las grandes propiedades de lujo, vamos a, recu a recuperar los bienes sustraídos del Estado, vamos a eficientizar el cobro de los impuestos, que hay muchos evasores, sí. que es lo mismo que, que, que, que los que están lavando lo que, sí. los lavadores, ¿no? Correcto. Entonces, en ese sentido, no es grabar la, es los bienes la en servicio de, de servicio sí. de consumo masivo de la población. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, que la población, reitero, no ha sido cauta no ha sido inteligente para elegir. Aramis. Ahora tenemos al frente del Estado un equipo gobernante salido de las entrañas de la oligarquía dominicana. Los dos principales grandes inversionistas en la educación privada y en el turismo. Wow. La gente Lo ha dicho no todo. puede creer que un equipo gobernante como ese va a tomar medidas para favorecer a las grandes mayorías no, y a la no. clase media que está muy golpeada. De hecho de se de vio el... en los momentos que estaban sorteando la suerte de la educación en la República Dominicana, nosotros advertíamos aquí que convertía el Consejo Económico de Educación, porque eh, EDUCA, que tuvo la principalía en todo, simplemente diseñaba proyectos para activar la economía de Educa, que son los que suplen zapatos, tenis, lápiz, hasta el sacapunta final. Y eso es lo que generó también la parte de la de, la log de los logros del 4%, que fue el mismo grupo. Ah. Se, se los repartieron. Se manejan como clanes de que era Ahora una mí, parcela. Una cosa. Hay veces que a mí no, me, no se me entiende. Yo quisiera escuchar de ti cómo lo piensas porque advertiste un puntito que creo que tiene mucho que ver con lo que yo he planteado aquí respecto a la municipalidad y es que dices que más que aumentar impuestos es reducir la evasión porque hay muchos evasores que la gente pague y que se reduzcan quizá eh, y que se aumente la, la aplicación de los impuestos. Con respecto a la municipalidad, es correcto que solamente, aparte de, la, de que el, el, el gobierno municipal tiene como obligación la recogida de basura, y tú acabas de decir que no se debe limitar a eso, la gente tiene una responsabilidad en el tema de la basura desde el punto de vista analizando la solución, claro, el impacto. Claro que sí, claro que sí. Eh, la ciudadanía tiene su rol, su papel que desempeñar. Eh, es que donde terminan mis derechos eh, comienza el suyo sí. y viceversa. Pero eh, yo pienso que el, el ayuntamiento tiene que tener eh, lo que nosotros llamaríamos una estrategia en el orden educacional. Que no, no se está. Que no la, tiene no la tiene. Para sensibilizar a la gente de que tiene que saber que tirar la basura donde quiera afecta a la ciudadanía y, y reduce sí la capacidad de servicio del ayuntamiento. Sí, pero, Entonces, hay, claro. pero, pero hay un tema de, de compromiso: de compromiso del funcionariato, o sea, el compromiso del Estado a todos los niveles con la ciudadanía, con rendirle el servicio público que la ciudadanía requiere. En la medida en que el, el funcionario, el Estado, no cumple con esa obligación, la ciudadanía se va a ver motivada a no cumplir. No solo, mire, en, en materia civil, que eh, Francia es más civilista que yo, yo lo que soy es penalista, hay una, una, una máxima que es como una especie de, eh, como una especie de principio, se llama... No adimple tus contratos, que significa si en un contrato tú no cumples tu parte, yo estoy obligado a no cumplirla también. Entonces eso es lo que está pasando en Macorís con el tema de la basura, es que quien tiene que disponer de los desechos sólico, sólidos no lo hace, ni lo hace a tiempo, ni lo hace eficientemente, lo que quiere decir que la gente tiene que buscar cómo disponer de la basura. Que sea una irresponsabilidad el hecho de tirarle en una esquina, pero tú tienes que buscarme una solución porque yo no me puedo comer mi basura. O sea, es un asunto de equilibrar, espérate, espérate Francis, por favor, es un asunto de equilibrar las dos responsabilidades. ¿Y quién es más responsable? ¿La autoridad? Porque la autoridad fue la que se comprometió Exacto. a hacer eso. Claro, es que, es que la principal responsabilidad es del cabildo, claro. pero eso no quiere decir que yo me coma un guineo maduro y lo tengo en, la, en no, la cuneta. Estamos de acuerdo, o sea, eh, métetelo eh, a los bolsillos y busca Yo yo inter, Claro, pero, interpretamos lo que tú dices, pero, pero la ciudadanía, bueno, ya es edad poca cívica. No, pero la misma... Yo creo mira, que ninguna. No es edad. Yo no creo que ninguna. Lo que pasa es que has dicho algo importante. En la medida que la ciudadanía no hace su aporte, no hace su... No, cumple su compromiso social y como ciudadano, va a reducir la capacidad de solución del ayuntamiento, porque es un desorden lo que tú estás haciendo. Cada vez que yo critico los focos de vertederos improvisados, para mí resulta una, un atrevimiento social y una, y una descomprensión de la responsabilidad ciudadana que a la vez entonces exige que el ayuntamiento lo limpie. Yo soy de lo que cree, o de lo que entiende, que los vertederos improvisados en barrio debieran dejarse lo que se trague el barrio y no se la recojan. Ahora, Ahora eh, en el frente de tu casa, que es donde debe de estar dispuesto para la fecha, no pasó el camión, hagámosle el reclamo justo para que cumpla. Bueno, es, mi, pero, es mi punto bueno, de vista. vamos a ver. ¿eh? Adelante. Bueno, pero... pero de todas maneras, lo correcto ya, eh, de acuerdo a lo que tú planteas, es ir y llevárselo al frente del cabildo local. Ahí está. Sería, ¿Sería más, era? más, claro. más. Claro. Ahora, me hice una preguntita. Más eh, Yéndonos al plano representativo. San Francisco de Macorís tiene cinco eh, diputados, de cinco representantes de en va. el Congreso. Se O sea, eh, ha estado en el tapete el tema de la eliminación de las exoneraciones, o estos fondos de compensación, todos los que reciben los legisladores, aparte del sueldo, que es lo que deberían de recibir, porque su trabajo es para otra cosa, no para recibir este tipo de compensaciones. ¿Cuál es tu opinión de nuestros representantes de la provincia? ¿Qué trabajos tú entiendes que ellos han estado haciendo, nos han representado de manera correcta, han estado haciendo la labor legislativa en favor de San Francisco, de la provincia y del país? Y tu opinión sobre las exoneraciones. Bueno, sobre, su, sobre la gestión, yo me atrevería a preguntarle a ustedes si ustedes conocen lo que ellos están haciendo, que son comunicadores. Yo no lo conozco. No, si una deficiencia que tiene el ayuntamiento es en tema de información. No, en términos de los legisladores a nivel legislativo, de la provincia. de los que tú te referías al ayuntamiento. No, eh, yo no conozco lo que están si haciendo. Si conoces lo que han hecho algunos. Ahora, esos privilegios... Eh, para mí, aquí vino la diputada, mí, la diputada Rodríguez, Dorina Rodríguez, y mencionó dos resoluciones en las cuales ella había participado. Y Nicolás Hidalgo publicó un documento en el cual dice que hay dos, hay dos resoluciones propias y los otros son apoyo a planteamiento legislativo de otros diputados. Eso, que, eso lo conozco yo yo conozco porque... poco, yo no conozco nada de lo que ellos están haciendo, ahora la, la parte de los privilegios y el próximo martes la coalición revolucionaria franco macorizana donde están incluidas todas las entidades de izquierda y, y algunas democráticas va a fijar posición sobre lo que para nosotros constituye un burdel ese congreso nacional con raras excepciones Naturalmente, y lo que es realmente la falta de, de dignidad y de decoro de lo que nos representan, más lo de la provincia Duarte, por el nombre del patricio, pudieran sentir un poco de respeto ante la colectividad de la provincia Duarte. Bien, eh... tú lo dijiste al principio: la gente no sabe elegir. Sí. No, no saben. Cuando por, vemos los representantes que tenemos. Por eso, por eso nosotros creemos que aquí en San Francisco de Macorís debemos asumir un proyecto. Aquí debemos asumir un proyecto en San Francisco de Macorís que nos conduzca a la conducción del, de, del, del, del gobierno municipal. No hay posibilidad de que dentro del marco de esta clase política que dio lo que iba a dar, se pueda sentir un gobierno municipal con el concepto duartiano de que, de, de que es el primer poder del pueblo. En ese sentido, por eso nosotros creemos que ese ayuntamiento hay que rescatarlo con hombres y mujeres honestos y con hoja de servicio en la colectividad franco-macorizana. Aramis, en eh, ese sentido hemos escuchado ustedes diferentes planteamientos sobre las necesidades, deficiencias y demás. ¿Qué mensaje le da usted a los diferentes barrios, a las comunidades de San Francisco de Macorís que nos están mirando en ese sentido? Necesitamos tantas cosas, tenemos una deuda social muy fuerte, acumulada, sin mirar a resolverse siquiera a, a mediano o largo plazo. Bueno, tal vez Amado no le agrade lo que yo voy a decir. No, no, tíralo, no hay problema. <risa> Tú sabes que Pero yo entiendo... <risa> Que cuidándose de la pandemia y del virus, hay que volver a las calles. Hay que ir a la calle a reclamar como reclamamos en aquellos años, tal vez no con los mismo método por la evolución dialéctica, sí. pero sí ir a las calles a reclamar porque de lo contrario vamos a retroceder en términos del atraso de nuestra comunidad. Sin lucha no hay victoria, de eso estamos seguros. Mira, para que tú veas, paradójicamente, yo estoy de acuerdo contigo. <risa> estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que lo, lo, las sociedades tienen que empoderarse y buscar métodos de lucha para lograr que las cosas mejoren desde el punto de vista de que ahora no están bien y que pudiera, pudieran estar mejor si las sociedades se empoderaran. Pero si todos nos cruzamos de brazos y dejamos que el asunto sea... Cuando pues, Dios quiera. Exactamente. Mire, nos escribe algunos mensajes sí, Dos mensajes eh, en relación a la entrevista. Dice Francisco Antonio, buenos días. Aquí pudiéramos llevar como alcalde a Aramis, lo veo sí. un buen candidato, dice Francisco. <risa> eh, Luis Manuel, a propósito de las necesidades de la comunidad, nos manda esta imagen, muchachos. Dice: eso es frente a Miguelín. Es imposible salir cuando está lloviendo, a menos que sea en Yola. Frente a Miguelín. Luis Manuel a Miguelín. Toribio, a Miguelín. Luis Manuel Toribio, muchachos, vamos a mostrar la imagen. Y de lo, cómo se inunda, o sea, cuando llueve. Pero eso es, eh, se refiere a Miguelín? El, el, el regidor, supongo. El exregidor. El exregidor. Uh -huh. ex oh, Díganos okay. la comunidad, eh, bueno, aquí dicen la Toribio, Organización Toribio. Ah, así, la Toribio. así andamos, así andamos, Aramis. Bien, Amado, bien. concluimos. Bueno, eh, miren, las sociedades realmente yo pienso que necesitan de, del reclamo, ¿verdad? Y de, de empoderarse, porque en definitiva... El, el principio de la representación popular, quien da ese derecho para que tú realices acciones eh, pro sociedad es precisamente el, el, el mismo pueblo, la misma ciudadanía. De ahí es que surge la idea de la representación popular. Buscamos a alguien que haga el, el trabajo, de, el trabajo de, del servicio. Pero si nosotros mantenemos la posición pasiva, que hasta ahora hemos mantenido, independientemente de que me digan o que le pongan el mote a uno de que es enemigo que no quiere saber de este o de aquel pero independientemente de eso eh, hay que obligatoriamente eh, protestar como tú dices Aramis ahora, ¿cuál es el nivel de esa protesta? o sea, ¿cómo tú la vislumbra? ¿qué nivel tú le das a eso? Mira, lo primero, mamá, que nosotros hemos, de lo que hemos hecho conciencia es que los esfuerzos principales son, tienen que estar dirigidos a la unidad del movimiento. Y a haber un, un centro de mando de la lucha popular. En segundo lugar, hay que ponerse de acuerdo con métodos innovadores que integren a las masas, que integren al pueblo, que ganen el apoyo de los sectores afectados, y otro aspecto que nosotros entendemos que ha estado ausente en la, en la conducción del movimiento es lo que tiene que ver con la formación, la parte formativa. Ya los movimientos sociales en América Latina no solamente se mueven por una calle, ni por agua potable, ni por un uh -huh. camino, uh -huh. se mueven por aspectos de Estado. Y ascienden al Estado porque hay una parte que han sido dirigentes sociales sí. productores, líderes productores sí, sí. entonces está establecido que las reivindicaciones de los sectores populares esas reivindicaciones son importantes para su desarrollo pero son pequeños remientos sí. pequeñas cosas la reivindicación principal de un pueblo es la toma del poder ojalá me comprenda sí, sí, totalmente. ¿Mm? porque ese sujeto social es dinámico es importante, es productivo que son esas organizaciones populares. Así es. Señores, ha estado con nosotros José Aramis, dirigente popular, a quien ustedes conocen, conocemos muy bien de hace tantos años en la lucha, ¿no? en el pedido de reivindicaciones por la sociedad a la cual sirve. Gracias José Aramis por tu participación, por tu intervención. Para nosotros siempre es un gran placer tenerte acá y esperamos tenerte pronto de nuevo con nosotros.